muy buenos días buenas tardes buenas noches a todos. hoy ya sabemos que tenemos un webinar espectacular pero básico sustancioso porque hoy vamos a hablar para los network marketing emprendedores vamos a ver primeramente quiénes son esos network marketing emprendedores voy a hacer una pequeña encuesta para empezar con algo diferente ya los que me conocen eh, ya saben cómo eh, funciona un poquito sin embargo los que no me conocen mi nombre es Noelia Arriba soy diamante mi sponsor es mi esposo y aquí estoy delante de ustedes con unos nervios impresionantes que no se imaginan, aunque no los no los, no los noten mucho ustedes, pero aquí estamos. Esperemos que tengan su cuaderno de notas, su lapicero y podamos aprender y espero yo aportarles un poco de diferencia o de diferente en esta noche, tarde del de día de hoy. Bueno, vamos a empezar primeramente con la encuesta. ¿Qué les parece? Primera pregunta que les voy a hacer, a ver cómo son esos network marketing. La primera pregunta, ¿te gustan los retos? A un network marketing deben de usarle los retos, ¿verdad? Vamos, si es sí, coloca sí ahí abajito en el Zoom o en el Facebook. Si es no, pues coloca no. A ver, si sí, en estas cinco preguntas cuántas tienes positiva y cuántas tienes negativa, y ahí te das cuenta verdaderamente qué te hace falta para ser el mejor network marketing o qué te hace falta para ayudar a esas otras personas a que sean eh, como tú o mejor que tú sí segunda pregunta ¿Estás siempre informado de las últimas tendencias empresariales sabemos que tenemos que estar siempre informado siempre en el boom porque el tiempo está pasando súper rápido, el tiempo está súper veloz y entonces por eso que tenemos que nosotros estar súper atentos del día a día que está pasando con nosotros y con nuestras compañías. Tercera pregunta, ¿te anticipas a los hechos siempre? Vamos a ver los Network Marketing, a ver. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿Te anticipas a los hechos? ¿Las mujeres? ¿Dónde están las mujeres que se anticipan a los hechos? ¿Dónde están esos caballeros que siempre están? Adelante, a ver cuáles son, coloquemos sí, no, a ver una manito, lo que ustedes quieran, pero a ver dónde está, vamos a hacer este webinar un poco activo. Cuarta pregunta, ¿Eres creativo o creativa? Si eres creativo creativa, ya sabe que está los Mega Super emprendedores de los mejores network marketing. Y la última pregunta es, ¿te gusta conseguir tus propias metas? Además de lo que te coloca la compañía, tú mismo te pones tus propias metas, evalúas tus propias metas, del cada seis meses, cada año, cada cinco años, eso ya depende de ti, pero ¿qué tanto te evalúas tú en tu día a día? Y si cumples con estas cinco, si tienes tres, vas muy bien, vas enfocado. Si tienes menos de tres, pues no estás absolutamente nada enfocado. Entonces, quería dejarte esta encuesta. Esperemos que la tengas en cuenta, que te las haga día a día para cada día ser mejores. Ahora sí empezamos con nuestro maravilloso título de el nuevo, el marketing multinivel. Vamos a ver. Básicamente... Hoy vamos a hablar de lo básico del mundo. Hoy vamos a ver de lo básico del MLM. ¿Qué es un MLM? ¿Qué es el marketing multinivel? Sabemos que es el marketing multinivel es trabajar de persona a persona. ¿Conoces tú personas que le gusta? ayudar a la gente que le gusta asociarse eh, tener contacto con la gente es así de simple es así de sencillo es súper súper fácil aparentemente verdad lo estamos haciendo súper fácil súper sencillo es relacionarte a ti te gusta relacionarte realmente te gusta relacionarte si te gusta relacionarte con la gente si conoces gente se si conoce personas obviamente los estás haciendo muy bien y eres bueno para el network marketing multinivel sí entonces quería que tuvieras eso clarísimo qué más es el marketing multinivel sabemos que el marketing multinivel es venta directa es hacer venta directa a quién le hacemos venta directa a las personas este negocio este esta forma de trabajar es de personas a persona, perdóname la redundancia que me repita, pero si sí lo tenemos que tener claro para que se nos haga cada día más fácil repetirlo, de acuerdo, porque de personas a persona? en eh, lo que ha hecho el marketing multinivel es facilitar, acortar, lo que ha hecho es eliminar un montón de estaciones, un montón de, de puentes. Y tener un solo puente directamente vamos cortando vamos cortando tantos puentes tantos abogados sino ir directamente al causante entonces aquí vemos que hay una fábrica verdad y luego vemos un transportador luego vemos un mayorista luego vemos otro transportador luego vemos la tienda de por, eh, departamental y luego vamos al cliente lo que ha hecho el Network Marketing Multinivel es eliminar todos esos puentes e ir directamente al distribuidor. ¿Está claro, verdad? Eliminamos todo y es muchísimo mejor. Eh, ¿Por qué? Porque ya dejamos de esos puentes y ya sabemos que va directamente nuestro producto a nosotros. Aquí estamos viendo abajo que tenemos la fábrica. Y que va directamente al distribuidor, pero ese distribuidor tiene un consumidor, ¿verdad? Entonces, ese producto o ese alimento va directamente al distribu distribuidor y el distribuidor se lo envía al consumidor. Sin embargo, tenemos una facilidad de que si el distribuidor facilita todo, lo puede enviar directamente la empresa al consumidor. Y si el consumidor quiere, ¿qué puede hacer? Volverse distribuidor. Entonces es una forma fácil, sencilla, para todo el mundo, para todas las edades, no importa absolutamente raza, género, inteligencia, no importa nada. Lo importante es que, que sepamos lo que queremos, tengamos sueño, tengamos un pero, un para y, te, y tengamos un a dónde. ¿Sí? Eso es lo importante y que tengamos claro este y que le facilitemos la vida a todo el mundo. ¿sí? Si yo quiero, tengo la posibilidad de que mi empresa le envíe los productos a el consumidor, yo hago las cosas súper fácil. No me hago que me lo envíen a mí y luego yo envíaselo al consumidor. No, la empresa directamente, imagínense, la empresa directamente se lo envía al consumidor. Y mire la facilidad. En cambio, esa es la diferencia del sistema tradicional de comercio a la venta directa. Por eso es que hoy los animamos a que nos enfoquemos más en hacer nuestra venta directa y no nos compliquemos la vida, porque nos han facilitado el marketing multinivel, nos ha facilitado la vida en esta venta directa. ¿Por qué? Porque va de empresa a... Consumidor o distribuidor, ¿sí? sí eh, ah, eh. Pensemos en, vamos a hacer un ejemplo. Pensemos en un restaurante. Yo voy a un restaurante, supongamos que yo he ido el viernes a un restaurante. La comida me ha parecido súper exquisita, súper deliciosa. Usted dirá, ¿no? ella siempre está pensando en comida. Así, me encanta comer. Y resulta que nos ha encantado y nos hemos conseguido un, un amigo de camino Uy, cómo te parece que he comido en el restaurante la maría y la comida es exquisita mm, al sábado eso no al el viernes eso Al sábado me consigo otra parejita y les comento que he comido en este restaurante la maría y la comida es deliciosa ya van dos parejas y me he conseguido un amigo el domingo y le he dicho que la comida, que me he conseguido un restaurante que he comido tan rico el viernes. wow. Y entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Hablando de lo rico que ha sido la comida. Cómo me han atendido y qué han hecho esas personas que yo le he hablado de lo rico que he comido y lo delicioso que he comido. Supongamos que yo le he hablado a cinco personas, ¿verdad? Y esas cinco personas, ¿qué han hecho? Han ido a experimentar, han ido a ver qué rico es lo que yo le estoy hablando. Y esas personas han ido y han invitado a otras personas, a otras cinco personas. Y esas otras cinco personas les han hablado a otras cinco personas, como están viendo en la diapositiva. Y así se han ido hasta que han llegado a los 155 personas. Usted imagínese... Así sea, dos euros que ese restaurante le pagará a usted por esa 165 personas. ¿Cuánto sería? 330. O sea, ya tiene 330. O sea, que usted puede ir a comer gratis cuántas veces puede, porque ya se hace amigo del dueño y ya le está dando la comida prácticamente gratis con los 330. Imagínese usted. Ahí ya tiene un dinerito sin mayor esfuerzo. Ahora, Imagínese usted, su empresa de XN, que usted le hable de ese maravilloso y riquísimo café, que usted le hable de que cambie ese café tradicional por un café alcalino, por un café saludable, pero usted lo va a hablar con ese gozo, con esa. Eh, seguridad y va a convencer a esa persona de que usted tiene un producto, un café maravilloso y que ese café le va a servir muchísimo a esa persona y a muchas de la familia de esa persona. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a multiplicar también. Y va a pasar algo maravilloso, va a tener un efecto multiplicador, que imagínese usted ese restaurante que yo le estaba hablando, con una fila, y usted vaya pasando por ahí, y ve esa, ¿y qué pasó allí? ¿Qué están regalando? Y no sabe que por usted haber recomendado a sus amigos sus amigos han recomendado a otros amigos y esos otros amigos han recomendado amigos y así va la cadena y cuando menos piensen no hoy no va a caber gente en el restaurante y van a hacer fila imagínese su propio negocio si usted lo habla con esa autoridad con ese, esa voz de convencimiento y que usted está hablando desde de aquí obviamente cuando menos piense usted va a tener este efecto multiplicador y a medida que usted va teniendo este efecto multiplicador, usted va a ganar por su venta directa y usted va a ganar también por cada una de esas personas que está usted, que esas personas han recomendado para que consuma ese café. Y ahora algo maravilloso que tenemos una necesidad impresionante. Sabemos que tenemos familias que están necesitadas que están enfermas sabemos que tenemos eh, mucha gente en este tiempo a qué ayuda a quién ayudar imagínese usted el efecto multiplicador de ca cada cabecita que esté allí está representando una familia usted se imagina esa cola o esa fila de gente yendo con, a, con su bolsita de dxn a comprar su café a comprar sus cápsulas sus su, sus cremas de rostro, sus pasta de diente o su aceite. Imagínese usted por cada producto que esa persona ha ido a comprar, por usted haber recomendado a cinco personas y tener esta fila así de gente, usted su cheque, su EPOI, su va a crecer y se va a multiplicar muchísimo más muchísimo mejor entonces es por eso que de verdad es fascinante eh, este negocio de persona a persona porque podemos ayudar porque podemos eh, contribuir directa e indirectamente con mucha gente con mucha gente yo la verdad que a mí me deleita ver a mi esposo como llora cuando la gente le da testimonio, cuando la gente le llama y le dice es que se me quitó, es que me mejoré, es que ya no me duele más. Es un deleite poder ayudar a la gente eh, en el área de la salud, en el área financiera y que la persona esté irradiando esa felicidad. De verdad que es un deleite, es fascinante. Por eso... Tienes que enfocarte o tenemos que enfocarnos en la venta directa. De verdad, ¿por qué? Porque es súper sencillo. El maravilloso doctor Lin nos los ha hecho súper sencillo. Sí, pero tenemos que ir un poco más allá. ¿Y cómo ir un poco más allá? Vamos a ver cómo vamos a ir un poco más allá. Sabemos que tenemos una calidad de producto que está, tiene una expansión incalculable, que está en nuestra canasta familiar. Es decir, todo el mundo se ducha, siempre lo decimos, todo el mundo se cepilla los dientes, todo el mundo toma café, yo no tomo café pero tomo chocolate, o tomo té, o también me tomo mis cápsulas, me aplico mis crema. Tenemos gente para todo, porque la verdad que nuestro, nuestra canasta es inmensamente grande que no podemos decir es que a mí no me gusta el café y por eso no compro no tenemos chocolate tenemos café y tenemos muchos productos más que eh, las personas puedan eh, utilizar es que a mí no me gusta cremas en la cara no te preocupes no utilices la crema utiliza nuestro jabón utiliza nuestras pastas de dientes utiliza nuestro nuestras bebidas entonces hay para todos precio accesible para todo el mundo hay para todos los bolsillos. Yo le digo a las personas que me. ¡Ay, es que eso debe ser caro! No. Tenemos productos de cuatro euro, desde 4 euros, desde 3 euros. Tenemos productos súper económicos. Entonces depende de lo que tú tengas en el bolsillo, así mismo puedes invertir. Y así mismo puedes crecer e impartirte. ¿Cuál es la clave? Ya tenemos calidad, ya tenemos precio. Entonces, la clave está. En el tener excelente servicio, excelente servicio. Tenemos cinco enemigos de nuestro negocio. ¿Quieres saberlos? Vamos a ver cuáles son esos enemigos de nuestro maravilloso negocio. Primero está el miedo, y se lo digo por testimonio propio, y todavía. Es mi, uno de mis grandes enemigos y yo sé que de muchos de ustedes también son sus enemigos. El miedo. El miedo no nos impide avanzar. El miedo nos cohibe. El miedo no nos deja llegar al éxito. El miedo está aquí y tú eres el que tiene que tomar la decisión de brincar ese obstáculo y seguir si tú te quedas, es que qué vergüenza que que es que miedo uy no Ay, pero cómo le haces y para hacer el ridículo de todo te va a pasar por aquí por el temor por el miedo a y por eso obviamente siempre no vamos a ser exitoso nunca perdón vamos a ser exitoso porque por el miedo el miedo es nuestro peor enemigo y yo recuerdo que un día eh, eh, Neji nos dio una conferencia del miedo y hablaba de cómo el miedo nos estancaba totalmente. Entonces, nosotros tenemos que tomar, coger valentía, empoderarnos, eh, coger fuerza, impulso y pasar ese obstáculo, que es el miedo, que es nuestro peor enemigo, enfrentarlo y seguir. Cuando nosotros logramos eso, de verdad que nuestro mundo se va despejando, se va despejando. Pero a medida que vamos pasando el camino, vamos a conseguir otro obstáculo. ¿Cuál es el otro obstáculo? La falta de trabajar en equipo. ¿Por qué falta de trabajar en equipo? Por egoísmo, por pereza, por celos. Hay diversas formas. Y si no hacemos equipo, y eso es una de las fallas que estamos teniendo aquí en España, si no tenemos equipo, no vamos a ser exitosos, no vamos a incrementar nuestros ingresos, entonces no tenemos derecho a de quejarnos, no vamos a avanzar, no vamos a lograr ese bono que nosotros queremos ver, ¿Por qué? Porque no estamos haciendo equipo, no hacemos equipo y para nosotros lograr el éxito para que nuestro Epoi se crezca más, tenemos que hacer equipo. ¿Sí? Si hacemos equipo obviamente se va a despejar muchísimo más el camino, se va a hacer más llevadero porque son mejor dos que uno porque tienen mayor paga de su trabajo. Y si yo ayudo ¿Qué pasa? Que automáticamente soy recompensada, ¿verdad? Entonces, si yo ayuno, yo, si yo ayudo a las personas, obviamente cuando menos piense y voy a ver este mes cuánto hice de poi, se ha multiplicado por simplemente ayudar, simplemente ayudar. Y ayudar es fácil para todos, para todos. Así como ayudamos a una persona a por ejemplo, eh, darle ropa o, por ejemplo, llevar, ay, ¿dónde, ¿dónde queda tal dirección? Ay, en tal sitio, pero mientras que yo le estoy dando la dirección en tal sitio, yo le puedo hablar de lo maravilloso que es mi café, ¿sí? Entonces, ¿es fácil o no es fácil ayudar a las personas? Es fácil, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que hacer equipo, si no, es nuestro segundo Enemigo de nuestro negocio, el no hacer equipo. Las opiniones de los demás, uf, la gran mayoría de las personas que no tienen un liderazgo, que eh, un liderazgo claro, se dejan comer los oídos. Las opiniones de los demás, si son negativas, o aparentemente aparentemente porque también pueden venir una aparentemente positiva pero también son negativas porque son robadores de tus sueños son robadores de tus metas muchas de las opiniones de los demás te roban el enfoque el para el por qué y el para dónde entonces tú tienes que estar Seguro lo que estás haciendo, no escuchar otras voces, seguir hacia adelante, saltar también ese muro que te quiere estancar allí y seguir adelante. Y las peores voces son las de nuestra propia familia. Las peores eh, voces, opiniones, son las de los mejores amigos. ¿Te parece ridículo? Ay, yo en eso, ay, no, ay, no, yo no estoy. O sea, siempre, ay no, pero no, ya que a que gane dinero, no, mejor dicho. Entonces tú no escuche tú sabes que lo que quieres, ¿verdad? Vale. Tú sabes cuáles son tus sueños, vale. Tú sabes cuál es tu por qué, también vale. Tú sabes cuál es tu para qué, también vale. Tú sabes para dónde, sí. También en eso es que tienes que pensar, no escuchar las voces externas, no escuchar las opiniones de nadie. Tú escribes lo que quieres y vas a trabajar por lo que quieres. Sí, entonces esos son el tercer, ese es el tercer enemigo que tenemos nosotros, que es las opiniones de los demás no debemos escuchar las opiniones de los demás, ¿vale? Vamos para el cuarto, eh, para el cuarto enemigo de nuestro negocio, la disciplina. La disciplina. Si usted quiere realmente ser disciplinado y tener éxito, usted tiene que brincar en ese peldaño muy fuerte. Brincar muy fuerte porque es el que le cuesta la gran mayoría. El primero y el cuarto le cuesta, bueno, todo. <risa> todo le cuesta la gran mayoría. Ser disciplinado. A mí me cuesta ser disciplinada. Pero muchas veces hago un alto en el camino y me pongo a pensar. ¿Cómo son los atletas? Los atletas son... Super disciplinado. ¿Los atletas qué hacen? Se preparan. Sacan ese espacio. Lo primero que hacen es, bueno, enfocarse. Quiero ganar. Si quiero ganar, tengo que tener una disciplina. ¿Y cuál es esa disciplina? Alimentarme bien, tomar buen agua, hidratarme bien, dormir temprano y así tienen un sinnúmero de disciplina. Y, obviamente, como tienen unos objetivos, ellos van a trabajar conforme esos objetivos y esa disciplina, ¿sí? Vamos eh, a la otra, antes de, de, de explicarle el este, ¿sí? Hemos visto, no, eh, sí, hemos visto eh, esto que nos ha parecido súper chulo, súper guay, que es el amateur y el pro. El amateur es el que no le gusta capacitarse. Yo creo que todos aquí son pro que se están capacitando. El amateur es el que le gusta solamente espantallar, que lo vea, eh, hacer las cosas por el momento. El amateur es el que no le gusta prepararse, no le gusta, solamente le gusta andar fantocheando y no le gusta tener disciplina, sino el momento. Entonces... Son esas personas, por ejemplo, por decirte algo, que le gusta correr o hacer las cosas, bueno, el próximo año voy a correr, me voy a empezar a preparar, si es en agosto me empiezo a preparar en julio, Solamente, o sea, no lo hace todo el año, sino cuando ya le está cogiendo ahí el tiempo, ese es el amateur. El, pro, el profesional se está preparando constantemente siempre se está preparando siempre siempre se está preparando está buscando está buscando esa necesidad de prepararse de no estar quieto y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como network marketing eso es lo que tenemos que hacer estarnos preparando estarnos escuchando las conferencias estamos leyendo biblio eh, libro ahora rato estaba escuchando a mi esposo hablando con iván que le estaba leyendo el eh, libro que se está capacitando y ese es el, el Pro. ese es el pro y necesitamos ser pro como Maite pro como Antonio, pro como Rubén y pro como muchos de los líderes que están allí y pro como mi esposo ¿verdad mi amor? entonces necesitamos ser esos pro ¿y cómo vamos a ser esos pro? ya lo he dicho capacitándonos teniendo una disciplina enfocarnos ¿qué eres tú? amateur o pro, ¿o qué quieres ser tú? Pro o amateur solamente para que te vean en las redes sociales. O ay, ya me compré mi kit. O ay, estoy consumiendo solamente mi mi mi, mi, mi test pica. ¡No! Tienes que constantemente, constantemente estar como no hablaba nuestra super manager multinivel de nuestra manager de es? ¿vale? ¿Qué hace nuestra mayor marketing ay por dios se no me ayudan <risa> nuestra manager de marketing que nos decía que teníamos que ser constante que todos los días teníamos que estar allí y ese ser pro, constancia constancia todos los días está publicando estar llamando la atención de una u otra forma estoy aquí pero estoy trabajando con mis productos estoy eh, como dice Martín Torrella, evangelizando con mis productos, donde voy, voy con mis productos, pero también estoy escuchando, así no tenga tiempo, eh, si voy en el coche, voy escuchando las formaciones, si voy caminando, me coloco mis audífonos, voy escuchando las formaciones, y eso es ser pro. ¿Por qué? Porque estás preocupado por capacitarte, porque estás preocupado por ser ese profesional del multinivel, del network marketing. Ahora vamos atrás. Ahora vamos atrás y ahora vamos a la comodidad. Wow, eso yo creo que todos se deben de estar identificando en la zona de confort. La zona de confort no nos trae nada, no nos lleva a nada. La zona de confort lo que nos trae es pobreza y lamentaciones. Eso es lo que nos trae la zona de confort, la comodidad. Y como eres cómodo, no te preocupas, te conforma con lo que estás ganando, te conformas con lo que tú, la, eh, alguna empresa te paga, te conformas con absolutamente todo. Ah, no, como tengo buena salud, yo me conformo con ese No necesito tomar eh, cápsulas. Porque como tengo buena salud, entonces yo me conformo. Con no tomar cápsulas, solamente los techitos o el cafecito, mi cafecito y ya, yo no necesito nada más. Pero si te, tú te preocupas por tu salud y sales de la comodidad, inviertes en tus cápsulas y estás previniendo mucho mejor tu salud. ¿Sí? Entonces tienes que salir de esa zona de confort, de esa comodidad. Deja de ser ya cómodo y tenemos que enfocarnos eh, a mí a veces me da pena porque dicen que el multinivel tienes que estudiar cinco años así de seguido como lo haces en la universidad lo, lo mejor de todo es que aquí en cinco años desde el primer día estás ganando dinero en cambio en la universidad no tienes que esperar cinco años y luego termina cuando termines luego el proyecto de posgrado, a ver si te cogen, a ver si consigues trabajo. Muchas veces no consigues trabajo. En cambio, aquí estos cinco años sí te pagan, pero sabe que no le damos el valor porque tenemos cinco años para estudiar y perdemos cuatro años en el tiempo o cuatro años y medio, por no decirlo cinco. Entonces, no nos enfocamos como tenemos que enfocarnos, sino que perdemos el tiempo y cuando ya queremos recuperar no se recupera porque es el, el tiempo es peor que el oro porque el oro puedo recoger algo pero el tiempo no puede recoger nada entonces nosotros tenemos que salir de esa zona de confort salir adelante salir de esa comodidad y hacer las cosas que nunca hemos hecho sí hacer las cosas que nunca hemos hecho tenemos que marcar la diferencia mire Aquí todos están de azul. Y me imagino que si estuviéramos todos de persona a persona y te dijeran, vamos todos a vestirnos de blanco. Y si vemos a una persona que está de rojo, se van a quedar filipado pero será todo de azul. Es que yo quería hacer un poco la diferencia. No quiero ser co como la gente del común, de la gente del montón. Tenemos que ser la diferencia. ¿Por qué? Porque el mundo, Está sobresaturado de información. Sobresaturado de información. ¿Y yo qué voy a hacer? DXN tiene un montón de información que conseguimos en internet y todo, pero está en ti que hagas la diferencia porque ya tenemos todo el sistema bien preparado, bien organizado. Sí, que entre ellos es el producto del producto. Pero nosotros vamos a marcar un poco la diferencia, que si yo aparezco en Facebook, yo voy a hacer la diferencia de todos los que están haciendo Facebook Live, ¿sí? Y si yo voy a estar en Instagram, yo hago la diferencia de todo, yo tengo que llamar la atención de una u otra manera, dando también buenos, eh, buenos, ¿cómo se dice, amor? Okay. Eh, que, le, que hay que dar bastante eh, buena información buena información calidad, buena calidad. calidad exacto aquí tengo mi soploncito eh, <risa> eso es lo bueno de tener un esposo como en mi esposo vea de dar buena información pero también haciendo la diferencia porque hay gente que da muchísima buena información pero está en ti que quieras que a ti te busquen que a ti te llamen que a ti Sabes, hay veces que nosotros pensamos que, bueno, al empezar quizás, ay, no, es que yo estoy trabajando en Facebook Live, estoy haciendo Facebook Live, pero bueno, solamente me está viendo la misma gente de XN o bueno, como no tuve tantos likes o tantos me gusta o tantos comentarios, este webinar no fue exitoso. Y les cuento un secreto, a mí me pasó eso, eso ayer. Ayer eh, estuve en un, un webinar en Facebook Live y de un testimonio de una chica y eh, fue de los que menos he tenido online o me gustas o comentarios. Y esta mañana me aparecieron dos personas, una que se quería eh, tomar el pan para adelgazar completo y otra que quiere vender nuestro productos. Y la chica de Bilbao y yo. ¡Wow! Y pensé que el, el webinar de ayer no había tenido éxito. Es que no es tanto la cantidad, es la calidad. Es la calidad, lo que tú ofreces, cómo lo ofreces, cómo lo haces y hacer la diferencia de los otros. Hay grupos que están haciendo quizás muchos de bajar de peso o eh, de muchas formas están haciendo también los módulos y todo. Pero, ¿cómo lo están haciendo? Profesional, sí. Pero, ¿en qué forma están llamando la atención? ¿En qué forma están haciendo la diferencia como está el rojo? Entonces, está en ti que hagas la diferencia. Recuerda que tú eres el que permite que te desenfoque, que está en ti, que está en lo que tú quieres. sí. Porque si eres exitoso, ha sido porque tú lo has permitido, porque tú te lo has propuesto y porque tú te has determinado. ¿Sí? Así que, chicos, a salir de esa sobresaturación de información y marcar la diferencia siempre.